Bienvenidos a Escuela para Padres X. hoy realizaremos la actividad con el juego Dixit. Dixit es un juego de mesa que fortalece dimensiones socioemocionales como la empatía, el autoconocimiento y estrategias de pensamiento asociativo, inferencial e imaginativo. El juego está desarrollado para mayores de 8 años, se juega de 3 a 6 jugadores por partida y con una duración estimada de 30 minutos. El juego cuenta con tarjetas de arte surreal y un tablero de puntos. Las tarjetas de juego no tienen un significado concreto y pueden ser interpretadas de manera diferente por cada jugador. Esto lo hace un juego perfecto para explorar la situación emocional de un niño. ¿Cómo funciona esto? La manera en la que un niño ve la vida está determinada por sus experiencias y memorias que han vivido, las películas y programas que haya visto, la música que haya escuchado, los libros que haya leído, los lugares que haya visitado, su género, su cultura familiar y de las ciudades donde haya vivido. Cada uno de nosotros ha vivido experiencias diferentes y esto hace única la manera en la que vemos la vida. Por ejemplo, cuando un niño ve el cielo por la noche, simplemente ve puntitos en el cielo. Pero al aprender que cada estrella es un sol que forma parte de una gran galaxia, la manera de ver el cielo por la noche jamás vuelve a ser igual. ¿Cómo trabajamos la exploración emocional? ¿Viste a los elefantes en el fondo? ¿Están jugando o están peleando? ¿Están alegres o enojados? Un niño que está acostumbrado a jugar con sus hermanos sentirá alegría ya que creerá que los elefantes están jugando. Recordemos que la alegría es la memoria del placer y esta imagen estará evocando un recuerdo placentero de cuando juega con sus hermanos o amigos. Sin embargo, un niño que ha vivido violencia creerá que los elefantes que están peleando pueden llegar a sentir miedo, ya que el miedo es la memoria del dolor y esta imagen evocará un recuerdo doloroso. A esto se refiere el famoso dicho que dice el león cree que todos son de su condición. Vemos nuestra realidad de acuerdo a las experiencias que hemos vivido, como lentes que definen lo que vemos y lo que no, y la emoción que nos hace sentir. ¿Cómo trabajamos el pensamiento inferencial? ¿Por qué los elefantes tienen cabeza de trompetas? Es correcto, porque ambos hacen un sonido similar. Para que un niño entienda la similitud que existe entre el sonido de un elefante, llamado barritar, y una trompeta, antes debió haber escuchado y recordado el sonido de una trompeta y el barritar del elefante. Tras un proceso reflexivo e inferencial, Comprenderá por qué se cambió la cabeza de los elefantes por una trompeta. ¿Cómo trabajamos el pensamiento analítico y reflexivo? ¿Notaste que todos los elementos del dibujo tienen una estrecha relación con la música? El humo del volcán, las cabezas de los elefantes, los cuernos del venado, las ramas de los arbustos, todos son elementos relacionados con la música. Al aprender a enfocar nuestra atención y analizar cada detalle de la foto, encontraremos la relación que existe entre los elementos dándole sentido y lógica a la imagen. Así, fortalecemos nuestro pensamiento analítico y reflexivo. Así lograremos una mejor comprensión de la realidad. Como bien dicen, para conocer el bosque tenemos que ver más allá de los árboles que nos rodean. ¿Cómo trabajamos el pensamiento crítico? Al escuchar el punto de vista de distintos jugadores, podemos acercarnos a una mejor comprensión de lo que está sucediendo en la imagen. Cada uno verá la tarjeta de manera diferente, dependiendo de sus experiencias y recuerdos. De esta manera, impulsamos las habilidades comunicativas, el aprendizaje colaborativo y nuestro pensamiento crítico. Como bien dicen, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del lente con el que se mira. Esto fue Escuela para Padres Créeme porque los niños no vienen con instructivo. Adiós.